El Día de Muertos es una exótica combinación de tradiciones prehispánicas y religiosas. En muchos lugares de México se puede tener una plena experiencia del Día de Muertos y de cómo se vive en su más pura expresión esta celebración, que ha hecho destacar a nuestro país a nivel mundial. Los mexicanos obsequiamos dulces y otros alimentos a nuestros difuntos los días 1 y 2 de noviembre, pero no se trata de cualquier dulce, sino de los más coloridos y repletos de simbolismo. El Día de Muertos ofrece una gran oportunidad para que los creadores de dulces artesanales comercialicen sus productos en los mercados populares y tianguis. Además, los postres y golosinas que elaboran tienen variadas referencias simbólicas que apuntan a la idea de que la muerte es algo que se debe celebrar, en especial como un paso a otro espacio, el tan enigmático más allá. Entre los dulces típicos que se acostumbran a incluir en la ofrenda de Día de Muertos destacan los alfeñiques de azúcar, el amaranto, las pepitas de calabaza, chocolate, cocadas, calabazas, camotes, jamoncillo, peras e higos cristalizados, tamarindo, arroz de leche, conservas de tejocote, guayabas, duraznos, higos, biznagas y caña. La señora María del Carmen Peláez Bermúdez se dedica a la elaboración y distribución de dulces típicos mexicanos. Y aunque el Día de Todos los Santos se celebra hasta el mes de noviembre, se comienzan a elaborar desde principios de junio. Debido a que la demanda es de muy alta y abastece a casi todos los mercados de Puebla. Esta tradición viene desde mi abuelita que se llama Natalia Bermúdez Rocafuerte. Nos platica ella que desde los cinco años mi abuelita empezó a hacer el dulce. Entonces nosotros hacíamos muy poquito, porque nos daban puestos en la calle. Vendíamos en la calle, en la 3 Norte y la 10. Se cerraban las calles del 28 de octubre. Ahí empezábamos a vender y en la 18. Aquí de la familia, el único que vende es mi hijo, vende el dulce. Porque ya nosotros, la mayoría, ya nos dedicamos a entregarlo así a los mercados entregamos al Hidalgo, al Zapata, al Morelo, a la Independencia, al 5 de mayo. La familia Peláez, originaria de Puebla, lleva dedicándose a esta labor desde hace 82 años, tradición que heredaron de su madre y su abuela. La fábrica empezó en la casa de su mamá, un lugar muy pequeño en donde entre todas sus hermanas hacían un bulto de azúcar cada quien para ir a vender a los mercados. Pero ahora preparan más de una tonelada de azúcar para crear los famosos colados y las calaveritas de azúcar y chocolate. y ya ahorita tengo dos años que lo estoy elaborando con mis nietas, mi nuera y mi hija. Ellos lo hacemos acá en esta casa y todos nos dedicamos a... A elaborar el dulce. La señora Carmen mantiene esta tradición familiar junto con su hija, sus tres nietas y su nuera. Mujeres que se dedican a la elaboración de dulces la mitad del año y que aseguran que la venta va en aumento esta temporada al menos en un 50%. Sí, todo, todo lo hacemos acá, desde que trae la materia prima, que es el azúcar, y hasta que sale el dulce. Es algo que nos inculcaron. Muy bonito, ¿no? Porque nos inculcaron desde, desde hacerlo, desde venderlo, desde poner ofrenda y desde irnos al panteón el día 2 a visitar a nuestros difuntos. Esta fecha llena de muchos recuerdos el hogar de la familia Peláez, ya que los dulces típicos no solo les generan trabajo e ingresos, sino que también mantienen vivas sus tradiciones, pues con los dulces que elaboran también decoran su propia ofrenda, llena de frutas, flores y claro, deliciosas calaveritas de azúcar.